Chicos y más gaming, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo juego a este, a este perdón, a este nuevo juego, a este WRC8, nos quedamos en el día 2 con esa etapa de media luna con 4 ,1 km con uno y el chocolate reverso con 18 kilómetros y 38 km y bueno ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal chicos os dejaré el, el botoncito por aquí y bueno el darle like que también os lo dejaré por aquí para que le deis le de... estáis viendo y el recuadro y ya sabéis darle un like un dislike lo que queráis y bueno pues así, por estas dos etapas tan grandes que nos tocará en el día 2 y ya pues irá por las dos últimas la power stage la super especial así que bueno vamos allá espero que os guste, vale me Voy a hacer solo estas dos Y ya, pues bueno, continuamos, vale me Voy a hacer solo estas dos de momento Y luego me haré la otra, vale Así que bueno, vamos allá Y continuamos, chicos Vamos con media luna Que es un tramo muy cortito y muy sencillito A priori, para que tener cuidado con las curvas Eso sí con, Y con algunos barrancos Barrancos sin embargo la otra la etapa larga la chocolate reverse es más difícil allá chicos 40 izquierda a fondo y derecha 3 media a izquierda 3 abierta encima izquierda 3 larga baches 40 izquierda 4 a derecha 4 izquierda 4 se cierra sobre cima A derecha 4 se cierra A derecha 1 A izquierda 3 se cierra Y ahí está la primera A chicos A 3 corta 40 Izquierda 3 sin corte cuidado con los barrancos 6, que es súper primordial hacerlo bien ahí cuidado. controlando 5, chicos 5, siempre 5, controlando 4, vale 4, vale estamos en la media hora 4, la primera verde que hemos hecho 5, chicos eso 5, está 4, muy bien 5, vamos 5, a seguir 5, el 5, 30. 30. cuidado derecha 3 30 esta 5 freno fuerte pues para siempre hay pegado. Izquierda 30. Y ahora bajamos, solo que te cude con los barrancos, ¿vale? Izquierda 5 se cierra freno fuerte para horquilla derecha en cruce. Ver, freno fuerte ahí. Exacto. Y derecha 5 freno fuerte para horquilla cerrada izquierda sin corte. Perfecto. Muy bien ahí. Izquierda 5 freno para derecha 3 árbol dentro. E izquierda 5, freno para recto a derecha 30. Izquierda 4, cortas, estrecha a derecha 5, larga. E izquierda 5, 2, <coughs> e Izquierda 3, estrecha 40. Cuidado aquí. Eso. Derecha 5, izquierda 6, freno sobre cima. Es que, 30. Pues ¿Pedazo barranco e que estamos cruzando ahora mismo? Derecha, eh sin corte, 40. Pedazo barranco. No es por nada. Izquierda 4 se cierra Árbol fuera, fuera, eso es. 4, sobre cima, e izquierda 3. Es increíble las vistas que estáis viendo ahora mismo. Cinco, por entre tres, los barrancos que vamos. Es increíble. Lo aquí. Y eso, tres, se larga, 70 increíble chicos es un en fácil, ¿eh? que lo sepáis por si no lo sabéis todavía y se empezará en fácil porque obviamente si novato entonces la experiencia es totalmente distinta a ser como pues, bueno, un experto piloto de WRC que no soy experto piloto para nada perfecto y muy bien muy bien chicos pues ahí está tres horitas con 20 segundos con perdón con 20 minutos y 767 767 segundos muy bien ahí la vemos Vale, pues vamos ya con chocolate, el chocolate reverse. Vamos allá. Y esta es la más larga que hay y clave en el rally, chicos. Esta, es, esta etapa es clave para lo siguiente que venga, para las siguientes dos etapas que nos quedan. Vamos. Vale, ahí vamos. Esta está pachunguilla, chunguilla, ¿eh? Hay que estar muy atentos ahora. 30. Izquierda 3, media abierta. Y derecha 5 a izquierda a fondo. 40. Derecha 4 sigue. E izquierda 4 sobre cima. 50. Izquierda 4 a derecha 1 abierta sin corte y derecha 4 sigue sobre cima, izquierda a fondo. E izquierda 4 a derecha 3, media se cierra, 80, muro fuera. Estoy viendo la dificultad, chicos, que es enorme. Izquierda 2 corta, 40. Bueno, y esto se le empieza. Derecha 5 se cierra por agua. Izquierda 1 abierta. Vale. Charco ahí Eso es Y derecha 2 a izquierda 1 sin corte Ya estáis viendo, ¿no? Brazo barranco Y derecha 3 a cima, 50 y Izquierda a fondo, 200, pases Derecha 5 corta, izquierda 3, muro dentro Uff es lo que hace el agua, eh? 5 se cierra a izquierda a fondo Y derecha 4 sin corte A izquierda 2 corta abierta sin corte No es perfecto, primera verde A derecha 5 sigue izquierda 4 se estrecha a cañón A derecha 4 se cierra A izquierda 3 sin corte a Abierta y Cima, a derecha 4, sigue Cuidado, muro dentro, se cierra 3 A izquierda 3, a derecha, a fondo ¿Habéis visto ahí el murito? has visto ahí el barranco? Increíble, tres, ¿eh? A derecha 2, 30 Y es que me he liado yo a Cima, a derecha 1, corte pequeño Uff ¿Qué veis? Está punto, chicos Madre. A izquierda 5, se cierra A derecha 3 A horquilla izquierda. A derecha 5, silla izquierda, fondo larga, bache Y derecha, fondo, freno, a izquierda 3, corta, 50. Cuidado, se me iba ya el coche un poquito. Cuidado, freno para derecha, fondo, a recto, a derecha abierta, caza afuera. A izquierda a fondo y derecha a fondo se cierra 5, a izquierda a fondo se estrecha. Y derecha 5 sobre cima, a a izquierda a fondo. Y derecha oh, a fondo se cierra sobre <sighs> cima. Madre mía, me he visto a que me caía, chicos. Wow. A izquierda 5, 100 sobre baches. A e izquierda 6, sobre cima se cierra, muro fuera. A derecha 4, 30, freno sobre baches. Para recto a derecha, corte pequeño. Y derecha 4, freno para recto a izquierda, sin corte. A izquierda 3, media. Para izquierda 5, freno a derecha, 2 baches. A izquierda, a fondo, a derecha, 5, freno, a izquierda, 5. Para recto, a derecha, 150. Y derecha, 4, corta, a izquierda, 6, corta, se estrecha, freno. A izquierda, 3, corta. Y derecha, 3, se estrecha, sin corte, 80, bases. Izquierda, 5, acuesta, y puente sobre cima. Derecha 5 a izquierda 3 sin corte. E izquierda a fondo sobre cima. A derecha 6 se cierra 4, 30. A izquierda 5, 30. Derecha 5 corta e izquierda 4 larga se cierra 3 sobre cima, 30. A derecha 4 se cierra, a izquierda 5 se cierra. A derecha 4 se cierra, baches. Izquierda 5 y derecha 4, larga, se cierra 3, muro fuera, sobre cima. Y derecha 3, encima y, y derecha 6. Para cima, izquierda 5, sigue al medio, 50 Izquierda 2 sin corte y bache a derecha 4, 120 Uf. madre mía Ahí me iba el suelo ya Derecha 5 sin corte, 80 Cuidado, izquierda 3, bache sin corte a derecha 3 sin corte a izquierda 4 corta sin corte y derecha 3. A izquierda 5 freno a derecha 2, 30. Izquierda 6 se cierra, a izquierda 4 se cierra, 50. A izquierda 5 se cierra y derecha 5 media se cierra, 80. A izquierda 4 baches, a izquierda 4, se cierra 3, corta sobre cima. Y derecha 5, cuidado. A izquierda 6 se estrecha sobre puente. A derecha 5 se cierra 4 uh. sin corte, 30. Madre mía, chicos, a habéis derecha, visto, cinco, ¿verdad? Se cierra 4 sin corte, 30. ¡Wow! ¡Qué pena, chicos! Y derecha 4, 40. Izquierda 3 y derecha 4 A izquierda 3 cortas estrechas sobre cima sin corte 40 derecha 5 e izquierda 3 sin corte Tenemos todo leve pero lo tenemos tocado Y horquilla derecha sin corte 30 Ay. Izquierda 5 baches se cierra 2 corta y derecha 5, baches a izquierda 5, se cierra 4, larga, 100 Y cuidado, freno recto a derecha, corte pequeño A Acuesta, 70 Izquierda 4, sobre cima, 30 Derecha 5, 50, baches Freno fuerte a derecha 6, corta sobre cima, a recto izquierda 40. Vale, paro ahí. Mira, chicos. Vamos. Izquierda 6, se cierra 4, sin corte, 100. Se estrecha, bache y derecha 5, larga, se cierra. Tejidos para derecha 3, sin corte. Ah, espero que no se note mucho. Izquierda 5. Izquierda 4, 50. Izquierda 5 a cañón. A derecha 5, 50. Cuidado sobre cima freno. Salto a izquierda 5 media, 30. Salto ahí. Derecha 3 sobre bases, 30. Izquierda 5 sobre cima, freno A derecha 2, corte pequeño A izquierda 3, sin corte Derecha 5, se cierra a cima, Roja, chicos Qué pena, coño Derecha 3, sigue a izquierda 3, sin corte A derecha 4, sin corte e izquierda 3, a cima, a derecha 4, 30 Izquierda 2, se cierra, baches a derecha 4, se cierra y giros para 50 Izquierda 3, se cierra, a derecha 5, se cierra sobre cima sin corte, e izquierda 5 A derecha 5 se estrecha para derecha 2 en cruces sin corte. A izquierda 3, corta, 30. Izquierda 5 se cierra, se estrecha, pases a derecha 4, media freno. Para recto a izquierda sobre puente, 120. Izquierda 4 abierta, larga, sube. 4 corta a derecha 1 media a izquierda 2 se cierra se estrecha y derecha 5 a izquierda 4 e izquierda 4 a derecha 3 abierta y se cierra 4 corta vale esta era verlo otra vez hemos vuelto lo, al la derecha verde, fondo e izquierda 6 sobre cima. A cuidado, freno para recto a derecha, casa dentro 30. Izquierda 3, larga, baches, 40. Izquierda 4 a derecha 4. E izquierda 4 se cierra sobre cima. A derecha 4 se cierra. A derecha 1. A izquierda 3 se cierra. A derecha 3 corta, 40. Izquierda 3 sin corte. A derecha 4 sin corte, 40. Cuidado. Sin corte, chican, derecha corta, 40. Izquierda 1 corta, derecha 1. E izquierda 5 corta, 30. Derecha 4 se cierra, 13. Derecha sin corte, 30. Cuidado, derecha 3, 30. Derecha 5, freno fuerte para horquilla cerrada, izquierda 30. Izquierda 5, se cierra, freno fuerte para horquilla derecha en cruce. Y derecha 5, freno fuerte para horquilla cerrada izquierda sin corte. Izquierda 5, freno para derecha 3, árbol dentro. Izquierda 5, freno para recto a derecha, 30 Izquierda 4, cortas, estrecha, derecha 5, larga e Izquierda 5, 70 Izquierda 3, estrecha, 40 Derecha 5, izquierda 6, freno sobre cima, 30 a izquierda 5 corta, a derecha 2 sin corte, 40 Izquierda 4 se cierra, 3 árbol fuera, a giro sobre cima A derecha 4 sobre cima e izquierda 3 muy mía de altura y derecha, chicos, cinco, a izquierda, 3 país sobre, eh bache. Y derecha 3 se cierra, larga, 70 Uff demasiado. Freno para horquilla, cerrada izquierda Estamos en Fondo, estado crítico cinco. Los... E los cuatro, las cañón. zapatas de... Tres, oh, los media, frenos freno se Los recto, frenos de disco 30. ahora mismo están en crítico Cuidado ahí e Que no parpa de se eso, se eh cinco. Es A derecha 4 y derecha 3 se cierra sin cortes para meta. Vale, ya estamos, vamos muy bien chicos, a ver, Buah, menos mal chicos, 14 horas y 7 minutos con 423 segundos, menos mal chicos, wow. vale, seguimos ahí Acumulamos ya 28 horas con 40 minutos y 110 segundos Ahí está Y continuamos por aquí Vamos a seguir Y creo que hay service Eso es Vale, genial chicos Rep Reparamos ahí Vale, muy bien chicos Pues nada, ahí vamos Estoy pendiente, 21, vale. Cuidado, freno para izquierda, tres largas, tierra, se cierra, se sobre puente. Alto, 30 sobre grava, derecha 5 cortas sobre bache, 30 sobre asfalto y derecha 3. E izquierda 3 abiertas. Sobre... sobre grava, 30. Bache 50 silla al medio sobre bache, 80. ¡Cuidado! Freno fuerte, chica izquierda, horquilla izquierda abierta sobre asfalto, 50 sobre grama. Sigue izquierda sobre asfalto, 500. 400, freno para izquierda, 12, ensancha muy larga, abierta. ¡Ay, qué Recto a izquierda en cruce y recto a derecha 30. No sé de si reiniciar, chicos, voy a reiniciar porque no sé qué me ha pasado. ¿Re? Cuidado, freno para izquierda, tres largas, se estrechas se estrecha sobre puente. Salto 30 sobre grava. Derecha 5 corta sobre bache, 30 sobre asfalto y derecha 3. E izquierda 3 abierta sobre grava, 30. Bache 50, silla al medio sobre bache, 60. Cuidado, freno fuerte, chiquán izquierda, horquilla izquierda abierta sobre asfalto, 50 sobre grava. Silla izquierda sobre asfalto, 500. 400, freno para izquierda, 12 en muy larga, abierta. Y recto a izquierda en cruce. Y recto a derecha, 30. H sobre grava, 30. Derecha 4, corta y cruce sobre asfalto, 40. Cuidado, freno para derecha 2, a izquierda 1, para adentro, 60. Izquierda 4, sigue a derecha 3. A izquierda 1, 400 para meta. 150 Vale, pues aquí estamos chicos, con una hora y 42 minutos con 271 segundos Y bueno chicos, pues seguimos con este rally de Guanajuato de México El Autódromo de León lo hemos hecho Y bueno, pues vamos a verlo claro, eso es, yo dejándolo ahí, vale, eso es Y bueno, ahí estamos con la repetición y ya está Vale, ahí estamos, seguimos con la última Ya la Power State Y bueno, la media luna que hemos hecho Pero al revés Ya sabemos que en, est en este juego Hay muchas etapas al revés Unas empiezan Como son rectas Y luego no bueno, son al revés Pero bueno, ya sabemos que eso Lo hay casi en todos los países Y luego vas a ver en todos los países qué, ¿Qué hay qué hay por ahora Vale, ahí vamos con media luna a revés Vamos a ver qué tal nos va Vamos allá Derecha 5, a izquierda 3, abierta, 30 Izquierda 4, a derecha 6, freno fuerte A cruce izquierda 3, abierta, larga sin corte, 30 Derecha 5, sigue, 30 Izquierda 4, a derecha 4, freno para horquilla, derecha 30 sin corte a derecha 4 se cierra sin corte a izquierda 5 30 derecha 3 sobre cima a izquierda 4 40 sobre cima derecha 3 abierta larga sigue A izquierda 1 sin corte, a derecha 5 A cima y derecha 5 corta A izquierda 4 corta, 40 Derecha 3 corta sin corte, 100 Derecha 5, 40 A izquierda 6 se cierra, 4 A derecha 4, baches 40 Y recto a izquierda sin corte para derecha 5 a izquierda 4, árbol dentro, se cierra, 3 a derecha 5, 80. Horquilla derecha sin corte, a izquierda 5, larga sobre cima. A horquilla izquierda larga sobre cruce sin corte. Y derecha 5 abierta, 50. Horquilla cerrada, derecha sin corte, a izquierda 5, 30. E izquierda 2, 50. Izquierda 4, sin corte, se estrecha, 40. Derecha 5, e izquierda 1, corta. A derecha 1, sin corte, 30. Can derecha sin corte, abache 40. E izquierda 6, se cierra, freno a derecha 3, se cierra 2 sin corte. E izquierda 6, 40. Izquierda 3, a derecha 3, sin corte y freno. Oh. No sé qué pasa aquí, chicos, que está costando. Sin corte. A ver, la bajada aquí. Ahí. A izquierda 4 Vale, ahora abierta, sí. Sin corte. A derecha, no sé cómo ha pasado tierra, ahí. Cuidado. Wow, la suspensión tres, me la ha cargado, corte, chicos. Derecha, bueno, cuatro, está, está cierra, crítica, quiero decir. Está grave la suspensión ahora ahí. A derecha 3 se cierra. ¿Me la ha cargado? Y oh. encima a derecha 4 se cierra, 3. A izquierda 3, media, 50 para meta. Perfecto, ahí está chicos, 3 horas y 25 minutos con 848 segundos Vale, damos a continuar, tenemos una penalización de 9 minutos Hemos acumulado 33 horas con 47 minutos y 829 segundos Ahí estamos chicos, ganadores del rally, de este rally de México de Guanajuato Ahí está y bueno, pues ahí tenemos la clasificación con 36 horas y 47 minutos con 82 segundos lo Otana que viene el, est el Estonio con 36 horas, 4 minutos y 84 segundos Y luego Terrineville, el belga, con 36 horas, 17 minutos y 5 segundos Y Sebastián López, el francés, con 36 horas, 35 minutos y 19 segundos Ahí estamos primero, seguimos muy bien chicos se venía la clasificación, bajamos ahí la pasta en negativo estado del coche le bajamos un poquito y bueno pues tenemos 36.000 dólares hemos bajado menos 19, está muy bien, menos mil 61 dólares, luego 4.255 de experiencia y estamos en nivel 45 ya chicos Hemos bajado la barra del coche al 33, menos 33% Es algo un poquito menos, la mitad Y luego moral más 2 Está genial, ahí estamos Seguimos haciendo el mismo objetivo todo el rato Y bueno, metemos más 300 de experiencia la siguiente será a 1206 de experiencia Y bueno, tenemos 3000 dólares Y nos hemos quedado menos 16.061 dólares Así que estamos genial muy bien, seguimos bajando, ahora 11.941 dólares, ganamos más 4.120 dólares y más 420 de experiencia. Genial, ahí tenemos un mecánico de Moldova me parece, sí, Rosendo Pardo Galán, ahí está, y bueno, pues vamos ahí chicos, muy bien, genial. Vale, pues aquí estamos chicos, con los objetivos cumplidos, solo nos falta el no usar, eh, eh, cómo se dice, el no usar eh, neumáticos de tipo blando en, en dos rallies, vale, perfecto, hay que usar los duros, vale, y, y bueno, pues nada, todo bien. Vale, y como que hemos mejorado el objetivo Nos felicitan Como que hemos hecho genial Y bueno, los costes que son 3.600 de freno mmm, Suspensiones 1.200 Turbo 2.112 dólares Motor 4.848 Para que veáis Transmisión 2.490 dólares carro, Dirección perdón 2.423 Y carrocería 4.287 dólares A total 20.960 Vaya pasta chicos Nos quedamos en 22.000 Otra vez números negativos Bueno Pues nada Vamos a subir aquí Y vamos a poner Los Agentes Vale Vale Estaría bien que cogiera A alguien meterlo genial, ahí está Ponemos ahí Y nos queda Los engranajes, sí Vale, muy bien, pues ya estaría Porque no tenemos eh, Ingeniero No tenemos nada, vale Tenemos tres puntos aquí de, de habilidad Vamos a gastar el primero en intercambio rápido Vale, Vale, tras un pinchazo eso lo vamos a necesitar Dice Un maletero y, y herramientas de diseño más ergonómico Que reducen el tiempo necesario para cambiar los neumáticos tras un pinchazo Eso nos va a venir genial para los tiempos eh, Vamos a coger más autodiagnósticos Sí, de fisioterapeuta Y más tiempo también ahí estamos, genial, muy bien ahora ya tenemos más muy bien y yo creo que ya estaría, chicos vale pues yo creo que vamos a descansar y nos vamos al rally de Córcega, chicos que va a ser muy, muy, muy muy duro, le vamos aquí a avanzar, ahí está y ya estamos ahí Vale, chicos, pues ya sabéis, vale, creo que ya está, vale, pues poner el optimizador, ahí está. Vale, chicos, pues ahora sí, no os olvidéis de darme un me gusta, vale, comentarme, darle un like o dislike si os gusta o no el vídeo, y bueno, pues nosotros nos vamos el próximo viernes, chicos, así que... Así que nada, pues os dejamos, espero que hayáis disfrutado. Yo soy más Gaming, me despido, con un más días de experiencia y menos 45.892 dólares. Nos vemos, chao. Hasta el próximo viernes chicos.